Hola, buenas tardes, eh, en primer lugar, muchas gracias por asistir a la Caña de Regenera. Eh, el tema que vamos a tratar hoy eh, me parece que es un tema de gran importancia, aunque muchas veces pase bastante desapercibido. Eh, estamos inmersos en un mundo donde todos comemos eh, de todo cuando queremos, de hecho, comemos de más, digamos comida y todo gracias muchas veces a lo que se llama la agricultura intensiva que es un, una forma de cultivar la tierra que ha permitido producir en grandes cantidades pero que tiene su parte negativa y su parte negativa es que los monocultivos están acabando con el suelo y están acabando con la agricultura en el fondo es un sistema de, de pan para hoy y hambre para mañana eh, muchos de los que estáis aquí posiblemente ese mañana lo podáis va a decir disfrutar, pero me parece que no va a ser precisamente para disfrutar. Eh, por contra, ya, bueno, los efectos ya los estamos viendo. Tenemos, por ejemplo, la zona sur de, del Mar Menor, que es una zona de secano, donde, gracias a la altra base y a las hectáreas de regadío y de regadís, se está vertiendo una cantidad de, de, de, de, de fosfatos, de nitratos... ¿eh? hay eh, más menor, como con el resultado que todo el mundo conoce, y que bueno, sí, efectivamente, teniendo una gran cantidad de producción, pero que, que esa producción pues muchas veces eh, así no se aprovecha, la paga fuera, y está en manos de empresas muy concentradas de capital, maquinaria etc. Entonces la, la permacultura lo que promete es un rendimiento agrícola. Tan o superior al que da la agricultura intensiva actual, pero en vez de utilizar, de, en vez de saquear el suelo o la tierra, eh, en vez de simplemente estar basado en una rentabilidad, en una productividad, lo que pretende es integrar pues, al ser humano con, con la tierra y eh, también eh, tomar como ejemplo lo que hace la naturaleza, que la, la naturaleza no hay desperdicio, mientras que en la cultura que nosotros, bueno, la cultura con, con K, entre comillas, que nosotros hemos vivido, pues vivimos en el mundo del desperdicio. La, la cultura, por, por contra, eh, lo que intenta es adaptarse a la naturaleza, seguir sus ciclos y de forma que cada desperdicio, o que nosotros llamamos de desperdicio, pueda ser una materia prima para otro ciclo de la naturaleza, con lo cual, pues todo se aprovecha y con un rendimiento eh, productivo y social mucho más interesante. Voy a dejar ya con, con Carlos García Barcarce y con Enidia son miembros de la eh, red de prematultura del este y yo creo que van a dar una gran explicación sobre el tema. Antes de dejarlo, os eh, pues, recuerdo que el día 17 de noviembre eh, tenemos en Regenera otra, otro acto en, en la Universidad, de Paraninfo, sobre el Proyecto Venus me parece que sale a las 7 de la tarde. Bueno, os dejo ya con ellos y saludarlos. Buenas, pues bienvenido, muchas gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? Sí. Vale. Pues eh, queríamos empezar con una, una pregunta. Que levantéis la mano quiénes de los que estáis aquí sí sabéis lo que es la permacultura. Como contestar un poco. Tres, tres manos. Cuatro, tres y media, podemos decir que a ver quién da más. Llegamos a cinco. Vale, pues. Bien. Yeah. Bueno, pues nada, pues entonces un es buen, un buen momento para, para explicar un poco el tema, ¿vale? La agricultura orgánica, ¿quién vive en el campo? ¿Alguno vive en el campo? ¿Se dedica a la agricultura? Ajá. dos, dos manos. Bien. O sea que tenemos que explicar la permacultura para gente de ciudad, ¿Podría decir, urbanita, tal. Bueno, vale. Que todavía viene muy bien, porque precisamente donde más revolución puede hacer la permacultura eh, y el más necesario ahora sería empezar a abordar las ciudades, ¿no? Así que... Pero, eh, queremos empezar también con una dinámica, porque queremos una parte importante de la permacultura, la, la parte de que sea participativa y revolucionaria. Entonces, tampoco nos puede gustar, no queremos que sea esto una charla de, de aquí para allá, sino en todo caso una, una charla de, de taller, conexión o algo así, porque creo que tiene más que ver con las propias filosofía de la permacultura. Y habíamos pensado hacer un ejercicio que lo llamamos el Pinacari, que es un poco para conectarnos. Pinacari es como un minuto de silencio conectando, creo que a lo mejor es demasiado para la energía que hay ahora. Es una dinámica que viene de, de los aborígenes de Australia y también un homenaje a que de alguna manera la permacultura empezó en Australia. No es que tampoco sea algo nuevo ni que la hayan inventado, pero que el concepto de permacultura tal como lo, lo colocaron, pues viene de un tal Bill Mollison y es australiano, ¿vale? pues, pues te damos la campana nos podemos... podemos conectarnos con la persona que tengamos al lado para como darle así un, una mano a algún lado pues establecer un contacto para conectarnos para empezar a hacer red y empezamos a hacer como un silencio para conectarnos con este espacio, con este lugar, con este entorno bien, bien. podemos contar 60 respiraciones para conectar Tal como aquí, tengo los pies en el suelo, me voy enraizando con la tierra, me voy enraizando con el lugar en el que estoy, con el momento en el que estoy, con la energía que tengo, con la energía que me transmite la persona que tengo al lado, con la que estoy en contacto. estoy recibiendo en el día de hoy de la naturaleza, puede ser que llueva, cómo está yendo el día. Poco a poco podemos volver aquí y ahora. Gracias. Eh, sería bonito hasta como que compartir la experiencia de cómo nos ha ido este minuto, pero. No lo, lo vamos a saltar para otra vez, comenzamos la experiencia y mejor seguimos un poco en el, en el tema, ¿vale? Pero espero que os haya servido de provecho. El pinacarry se utiliza mucho para enfocarte, para conectarte, para centrarte, para dejarlo de fuera y conectarte con el equipo ahora. Por ejemplo, tienes que decir algo importante a alguien, a, un, a, a tu jefe o, o un momento importante de tu vida, haz un pinacarry un momento antes, ¡pum! Y te ayuda a enfocarte. Nos presentamos un poquito. Bueno, yo soy Carlos. Conecté con la red de permacultura en el 2007 aproximadamente, que es cuando empecé a venir por Murcia, más y a conectarme también con la tierra, pues así relacionado. Y ahí conocí a Elías y a toda la gente del sureste que estaba en eso que era la red de permacultura del sureste. Que yo no conocía mucho. Yo estudié en la Universidad de Valencia Ingeniería Técnica Agrícola, me había dedicado a la agricultura, conocía al grupo de consumo, la agricultura ecológica, la... pero no había oído hablar de permacultura nunca. ¿no? Y cuando llegué a Murcia fue el primer sitio. Y descubrí que en una red que llevaba 10 años o 12 ya en funcionamiento, y desde eso fue en el 2007, pues ahora lleva unos 20 años funcionando. De esta manera aprovechamos un poco para contar esto. Es la red más antigua de, de la península de, de permacultura. O sea que por lo menos, mira, hay algo algo se mueve aquí en el sureste. ¿no? Tuvimos la suerte de que una señora de Asturias que había viajado por el mundo decidió aterrizar, aterrizar en Murcia y cogió un centro en la montaña por la zona del... La zona, de, de, la zona esta de Lorca Límite con Caravaca, por ahí esta zona por ahí arriba. Que está ahí bastante perdida hoy en día, pues imaginaos hace 20 y pico años, pues todavía mucho más. Y ahí le dejaron una casa forestal y empezó a invitar amigos del de, de extranjero, y ahí empezaron a hacer trabajitos, cursos, hacer las cosas de otra manera, y así surgió la, la red aquí en Murcia. Luego vino una señora que se llamaba Emilia Hazelín, que es así bastante famosa en el tema de, de la permacultura. Esta señora es francesa y había estado en Japón con un maestro así que se llamaba Fukoka, viviendo en su granja durante más de 10 años. Entonces tuvimos un poco la suerte de que vino a Murcia y se instaló, y entonces tuvimos un poco, no, no de primera mano, pero sí de segunda mano, de, de este japonés a través de esta señora que nos transmitió ahí un montón de enseñanzas. Y eso. Bueno, eso es lo que es la red. y eso. Yo soy miembro de la red, estoy en la junta la que gestiona los últimos 5 o 6 años, mucho más activo. Y en mi vida realidad, yo vivo en el campo, tengo un proyecto de permacultura, ahora tengo una finca nueva de mi familia, que me han dejado para gestionar, y profesionalmente me dedico a asesorar a algunos agricultores y a fabricar o, pues decir, algunas pócimas, que le llamamos, para la agricultura, para ciertos agricultores que quieren hacer la forma, la, las cosas diferentes y en vez de ir a la tienda, pues prefieren que yo le haga algunos preparados. Con muchos microorganismos de estos beneficiosos y, y ricos, ¿no? Venga, un poco ahí, ¿no? Venga, pues. Botingue sí, sí. de, de vida, botingue de vida. Pues ese soy yo, y sí, aquí están, está mi compañero Elías. Sí, estamos un poco presentándonos, ¿no? Un poco para que encuadrar un poco, y ya luego, pues, cuando ya estoy un poco más, un poco más conectado, pues, empezaremos a explicar más la, la permacultura, ¿no? ¿En qué consiste la permacultura? Y aprovecho que os hemos traído aquí también de exposición un libro, que no hay no mucho, tampoco es que es mucho y la mayoría de los autores son extranjeros, pero algunos ya empiezan a ver de, de autores españoles o de Sudamérica, y que si no un momento determinado, o al final, pues podéis hacer cariojear y, y sin problemas, ¿vale? Bueno, yo conocí la, la permacultura en 1994, así que sí que es verdad que soy, soy de, digamos, de, la, de la horna de cuando se empezó a crear la, la red de permacultura aquí en Murcia, ¿no? Y fue a través de un taller con esta mujer, con Emilia y la que está con, con el Fukuoka muchos años. ¿no? Te iba dando un paseo por Murcia, me despejaba, estaba estudiando ingeniería agrícola, me da un paseo de vez en cuando y vi un cartel que ponía curso de permacultura, agricultura ecológica práctica, y eso es lo que me llamó la atención. Pero cuando leí el nombre de permacultura, lo relacioné con columbicultura y el tema de las palomas, porque digo, y aquí en Murcia, ¿no? O sea, reíros, pero era, a cada uno, cuando llegáis el término perma, permacultura, mucha gente te dice, ¿perma qué? y algunos alguno con más broma hasta te dice ¿esperma qué? y así, no, porque no tenés ni idea. no Pues yo cuando me llegué el nombre dijo pues esto tendrá que ser con las palomas y tal. Pero como ponía agricultura ecológica práctica, me llamó la atención, llamé y me fui al curso. Y, me, y nada más empezar la mañana del curso dije, esto es lo que yo busco. Luego llegué a mi casa, lo conté y mi familia me dice, el está en una sexta, ten cuidado y todo lo Que en 1994 era todavía muy pronto para muchas cosas, entonces, pues, bueno, pues era así, ¿no? Y bueno, pero lo, lo bueno es que durante 20 años esta asociación o la, la cultura se ha mantenido. También durante un tiempo tuvimos como una tienda de productos de consumo, que aunque la tienda sigue, en la, la co-tienda Ceres, que está ahí en, en el barrio de San Andrés, pero antes estaba más vinculada a la asociación. También hemos tenido un grupo de truques, llegamos a tener un boletín y una revista. En fin, en diferentes fases hemos tenido diferentes actividades. Y lo que nunca hemos perdido, que ahora en las imágenes, cuando hagamos una pequeña proyección, veréis algunas y lo que siempre ha funcionado es que cada tres, tres o cuatro veces al año organizamos un, un encuentro de permacultura en algún lugar del sureste desde Almería, Granada, Alicante, a veces hasta cerca ya de Valencia y Murcia y, y, y sur de Albacete también, o sea, por toda esa zona para ir conociendo diferentes proyectos de todo tipo y Creo. donde intercambiamos experiencias y eso. eso Ahora lo llamamos eso, como decimos, el latido de la red es una vez en cada estación, ¿no? Hacemos encuentros estacionales, que llamamos encuentro de verano, de otoño, y le damos bastante importancia a este encuentro, más que a otro tipo de trabajo, porque enseguida te pierdes de las páginas de la red, web, el Facebook, los canales, ¿no? Y mucho trabajo de tener todo muy bonito online, pero luego falta la gente que lo sostiene detrás, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestra visión ahora, ha pasado por varios procesos y por momentos. También tenemos nuestra página web, tenemos nuestro Facebook, pero lo importante para nosotros realmente es ese encuentro vivencial, ¿no? Donde nos relacionamos y estamos ahí haciendo los intercambios. Pasamos fin de semana juntos, también hacemos auzolanes, que luego, luego lo comentaremos un poco, para ayudarnos unos a los otros, intercambiar semillas, bueno, de todo. ¿no? ¿Eso qué, qué ha hecho? Que en 20 años hay un grupo de red, digamos, de familia, de apoyo, en todos estos temas muy grandes. Es decir, que si a alguien le ocurre algo, pues tienes un montón de gente que te ayuda. Si alguien necesita. Oye, que no doy con nadie que me ayude a recolectar la aceituna o no sé qué, pues tienes, puedes tener al día siguiente 20 personas que te ayuden, etcétera. En fin, que, que al final con el tiempo pues se ha hecho algo, la verdad que, que quizás desde fuera, a lo mejor nosotros dentro no lo valoramos, pero desde fuera mucha gente diría, oye, qué guay que en no otra zona yo si hubiera una red tan, tan potente como, como la que está aquí, la que tenemos. ¿no? Y que os invitamos también a si queréis uniros. Que también, no sé si alguien tiene un folio, una cosa que puedo, si queréis que alguien tiene un folio y quiere pasar un boli y queréis dejar el, el correo electrónico con eso es suficiente, os agregamos a, para que os llegue la información de la red de permacultura. Vale, gracias, pues gracias. Venga, y entonces, pues pasamos de a la diapositiva y ponemos esta que hemos preparado aquí, a Mona, y para entrar un poco en materia de qué es la permacultura, ¿no? la permacultura Pues este señor Bill Mollison y su compañero de trabajo, David Hollen, fueron los que pusieron el nombre a lo que es realmente la permacultura. Esto fue por los años 70, en concreto, ahí no lo he puesto, pero... Eran australianos y el modelo de agricultura australiana súper intensivo, de grandes, de grandes fincas y eso. Estaba un poco llegando a una curva donde el desarrollo ya no era relacionado con el ingreso y con la producción. Y entre esto, pues estos señores, que era profesor de la universidad y su ayudante de la beca y eso. O sea que esto sale un poco desde, desde la universidad y desde la parte un poco teórica. ¿no? En concreto de Tasmania, Pero Todavía todavía un poquito más allá. Eh, Bill Mollison recibió el premio Nobel Alternativo, si sí, sí, un poco ahora no vamos a entrar en eso y explicarlo, pero por, por ejemplo pues recibió ese, ese premio. Y bueno, permacultura, el término significa cultura permanente, entonces en la visión un poco, y sobre todo al principio, eran como unas herramientas de diseño de cómo diseñar espacios que fueran lo más perdurables en el tiempo, o sea, que estuvieran más equilibrados, que tuvieran menos insumos y eso. Y a partir de ahí empezaron a desarrollar lo que llamábamos son unas herramientas de diseño, como unas pautas para empezar a trabajar ahí con, con ellos. Y aquí el diseño integral y holístico de hábitats sustentables, ¿no? O sea, con esto quiero decir que, en un principio, la permacultura tenía una parte agrícola y de desarrollo de, como de granjas autosuficientes. Muy, era el, la base, vamos, el espíritu. Luego la permacultura, donde estos años ha ido evolucionando y entonces se le han añadido lo que llamamos pétalos, ¿no? En, en, en permacultura nos organizamos como por pétalos, ¿no? de una flor. Entonces se han ido añadiendo pétalos. El, el pétalo de agricultura sería como el que más nos llama al principio pero luego está el pétalo de lo social, de los cuidados, hay de diferentes pétalos que han ido cogiendo fuerza a lo largo de estos años. O sea, Entonces, tocando todos todo los extractos sociales y humanos que tienen que tener o que tienen que transformarse o cambiarse para, este, para el nuevo paradigma, ¿no? Para un cambio hacia, hacia, otra, hacia otra manera en que sí que podamos conseguir que el ser humano pueda vivir en consonancia con la naturaleza. Y bueno, veis aquí los principios son muy sencillitos. ¿Ves? Respetar la tierra, cuidar a la gente, consumir menos y compartir los excedentes. Así es muy genérico <tose> también, ¿no? Y muy así, un poco todo cabe, ¿no? Uno de los lemas de la premacultura sería los problemas son soluciones. Es decir, que, que si tú realmente confías en la naturaleza, en el ecosistema y en la propia capacidad del ser humano, siempre hay algo que podamos solucionar. <tose> Entonces, eh, como la permacultura para nosotros ahora es un poco el cajón de porque todo cabe, ¿no? Porque es como una ética, una visión, donde tú cuando integras en tu forma de vida o vas intentando integrar esas pautas y esa visión de, o esa mirada de cómo miras las cosas y hacia dónde quieres caminar, pues ahí las diferentes cosas todas te pueden... Pues la, la charla se llama como erra ciertas para, para el cambio o algo así, ¿no? Porque en el, en el sureste. También nos gusta jugar con las palabras. Entonces, como herramientas. Sé yo es lo que se suele decir, ¿no? Pero eso de herramientas, como nos parece muy aburrido y como que está ¿no? Entonces le decimos herramientas ¿no? Que son aquellas que nosotros chequeamos de todas las que tenemos en nuestro cajón y cogemos las que más nos valen para el momento, ¿no? Y por ahí van las cosas. Luego de la ética... ¿tú? A la hora de diseñar en permacultura, es decir, tú decir, en el hábitat que quieres vivir cómo lo quieres transformar, lo mismo puedes diseñar un balcón de tu casa, un edificio entero, un barrio, como irte a una granja, como irte a una bioregión, como ir a una isla, en fin. Todo, eso, todo es buscar la escala ¿no? y el lugar. Después de la ética vienen los principios, ¿no? Y aquí vamos repasando un poco, observar e interactuar. Pues el tema de observación pensamos que es fundamental porque muchas veces nos ponemos a hacer las, las cosas y dedicarle un tiempo a, primero a observar, a ver qué pasa alrededor a cómo hemos hecho la entrada ¿no? unas respiraciones y eso pues a la vez, bueno, a mí me pasa por mi trabajo, eso que digo de, que también hago como jardines, ¿no? Yo, algunos me vienen a, pedir, a que hago el diseño de su jardín yo vengo un rato y no lo conozco ni al señor ni al jardín. ¿Cómo voy a hacer una propuesta de lo que él quiere? Entonces yo prefiero ir a trabajar, a arreglar algo muy pequeño, y muy concreto. Voy conociendo a la persona para la que vaya a hacer el jardín, vaya a hacer su diseño. Conozco el jardín, los pisos. yo a lo mejor estoy trabajando un mes, en diferentes veces. Y entonces, después de ese mes de trabajar con él y de conocer el jardín y las cosas, entonces ya me siento y empiezo a hacer mi propuesta de cómo yo reconvertiría ese jardín ¿no? o esa finca. O algo así. Porque si no, desde fuera sería muy fácil. Muy fácil. Pues vengo desde fuera, lo veo y luego todo lo que viene es un poco problema. Entonces, el primer principio de ser observación nos parece muy interesante. O lo mismo, llegas a una nueva ciudad y dices: Pues observación, qué movimientos hay por ahí, qué es lo que me gusta, ¿no? Me gustan los bares, ¿por qué bares? Me gustan los de comida, me gusta la cultura, ¿qué es lo que hay? ¿no? Observa, busca, ah, chequeas y luego vas a los pasos, ¿no? Pero últimamente estamos mucho en el hacer, hacer, siempre espero. La idea sería aprovechar con esa observación cuáles son los recursos que la, de la naturaleza que tenemos ahí mismo y que pueden ser empezar a usarlos, ¿no? Para que en vez de llegar el ser humano con, la, con un poco, una, una, parece que es una enfermedad nuestra, de que enseguida llega el ser humano y quiere colonizar el espacio, aquí vamos a poner la idea de lo que yo quiero, que el ser humano creo que tenía que hacer y que así que, que, que bien que hemos hecho algo ¿no? y, y ahí vamos construyendo un montón de cosas de las que luego hay desastres naturales y muertes de personas, pues sería, no, vamos a observar la naturaleza y antes de, que, de hacer ningún impacto sobre el espacio o, o el mínimo impacto, vamos a mirar primero qué es lo que la naturaleza ya está haciendo y cómo podemos empezar a aprovechar eso, ¿no? Con lo cual también es como, como una energía diferente, ¿no? Casi un poco como tal, por eso hablamos antes del que es una energía un poco zen. Más que hacer, vamos primero a no hacer, ¿no? porque quizá desde ahí aportamos más sabiduría porque a lo mejor hacemos cosas de las que luego no tenemos lo suficiente conocimiento y sabiduría no es decir que no es fácil tener un conocimiento completo de todo un ecosistema no en la naturaleza de todas formas un poco ahí en nuestro diseño siempre guardamos un tiempo en un periodo que nosotros definimos para revisar, porque todas las cosas no son estáticas, ni nosotros tampoco, entonces algo que hemos diseñado dentro de un año ya no nos vale, ¿no? Hay que re... Entonces también que tener consciente esas cosas, ¿no? De que las cosas cambian, de lo que los usos, los gustos, o cosas que en principio empezamos a diseñar, no contamos con ellas, nos aparecen, entonces hay que tener guardamos el tiempo también en nuestra planificación para revisar ese diseño, y seguir implementando novedades. Está bien pensando en las siete próximas generaciones. es sí, un poco lo suyo. En muchos casos no se hace. Al final, futuro, el futuro son las personas que todavía no han nacido en el planeta, ¿no? Y un poco, perdón, una reflexión, ¿no? Por ejemplo, todo, todo lo que estamos utilizando en agua en, el, en Murcia, ¿no? Todo el agotamiento que estamos haciendo del agua de los pozos y tal. Y una buena pregunta es: ¿qué, ¿qué agua vamos a dejar para las personas que todavía no han nacido aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería una buena reflexión. ¿no? Empezar a plantearte muchos temas de ese tipo. Como ¿no? veis, al tema de la observación le hemos dado bastante más cancha que a otros, porque nos parece que es la base, el primer paso, y ahí está un poco la mirada esa que yo decía antes, ¿no? Cómo cambiar el ritmo a decir, ¿no? Es decir, siempre llega idea, aquí haría, aquí haría, ¿no? Vas a, a tu finta, te compras tu terrenito, y aquí pondría, aquí pondría, aquí pondría, y estás pensando, ¿qué pondrías?, en vez de decir, qué es lo que tengo qué es lo que hay qué es lo apoyo qué no sé? estoy un tiempo estoy otro tiempo lo voy usando y digo, ¿Y si qué un día esto qué necesito realmente cuánta dedicación puedo yo dedicarle realmente en fin cuál es mi capacidad y nada pasamos a los siguientes principios sería captar y almacenar la energía eso es un poco obvio no intentar consumir menos y pues, energías renovables el tema de petróleo, no vamos a entrar demasiado, obtener un rendimiento, eso me recuerda un poco a lo que el compañero cuando se ha presentado de la agricultura, como que ahí también parámetros para medir, ¿no? porque si no a veces las cosas no sabes cómo evolucionan o no, sobre todo si es una granja sustentable y la sustentable está también en la parte monetaria y económica, pues a ver, esto lo hago y cuánto me cuesta y cuánto me va a dar, o a lo mejor cuánto me cueste no me da nada, porque me, lo que me da es un disfrute, o lo que me da... En, una segunda, una tercera cuenta. Aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación, un poco los, los flujos de la vida, que es la propia naturaleza. Usar y valorar los recursos y servicios naturales y locales. Usar los locados, no traerte cosas de muy lejos pueden ser naturales, de la cultura tradicional, ¿no? En esa observación al principio también volviendo y ligando ahí serían lo, los saberes tradicionales, de qué manera que hay en tu zona, cuáles son los artesanos, de qué manera te puedes ayudar. No producir desperdicios, que también comentaban al principio, o intentar producir lo menos posible, que pues, algo en pequeñas zonas dentro de tu propio sistema. Eliges un elemento de, de, del diseño de tu finca y, y puedes decir a ver este, este elemento que vas a poner ahí o, o que está ahí, ahí, qué necesita y a la vez qué está ofreciendo, ¿Qué, qué cosa va a producir y eso que produce tratar de ver cómo se puede aprovechar con, con otro elemento que puedas poner en la finca, entonces siempre de alguna manera que lo que alguien necesite algún elemento de la, de la finca o del espacio lo pueda, lo, te lo pueda dar y a la vez del otro lo pueda recibir del otro. ¿no? Con lo cual haciendo esas conexiones de, del ecosistema. Diseñar de los patrones a los detalles, los elementos principales, ¿no? ponerlos y a partir de ahí ya hacer tu círculo. Integrar más que segregar, Como cosas que tienes ahí. En una permacultura, otra de la serviduría, dice que eh, el problema es la, la solución. cuando tienes un problema, pues te hace llevar. ¿no? Y entonces a veces dices, pues, por ejemplo, a mí me pasa eh, en una de las fincas ahí, que está cerca de la montaña y tengo muchos arruis, estos que están por ahí, y jabalí, ¿no? Entonces, cuando planto algo, viene el arruis y se lo come, es así... Entonces, puedo hacer dos cosas, o pelearme con él y empezar a poner vallas, o llamar a los cazadores de la zona, poner protectores, pues, o decir, bueno, pues el jabalí y el arruis están antes que yo aquí. Los árboles son los que están, el bosque está ahí, pues, no sé, cuando llego y me encuentro 5 o 10 otras paseando por mi finca, también me gusta, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿y qué es lo que quiero de la finca? Quiero disfrutar de ella, quiero sacar un rendimiento económico, entonces, ver, pues si lo que quiero es disfrutar y el abril ya no me molesta, ¿no? Si quiero un rendimiento económico, pues a lo mejor, si quiero poner almendros, pues no me vale, porque por abrir los se la comen, pero a lo mejor puedo poner un sitio para hacer fotos a los arruins. <risa> ahí, una casa, o, una casa, o una casa turística, ¿no? un apartamento donde viene y se encuentran los arruins, los jabalíes, ¿no? les pongo de comer, que venga y venga más, y la gente le gusta eso. Pues eso es un poco la visión de, esa de la permacultura, ¿no? cuando tienes algo que tienes a tu observación. En tu ver implementar, es decir, cosas, hay cosas que están antes que tú, estas cosas, pues no te peleas con ellas, sino juega puedes... ah, a favor de la naturaleza. ¿no? Pues... Integrar más que segregar, usar soluciones lentas y pequeñas. Sí, sí, sí. Eso es muy... Y un poco, una palabra clave la biodiversidad. Usar y valorar la diversidad. Hay ¿Sí? que escribir más... Usar sí. los bordes y valorar lo marginal. Le llaman el efecto ecotono. El efecto ecotono es que donde, donde tú en una finca te pasas, dice aquí hay un ecosistema, aquí hay otro ecosistema, hay ecosistema, la zona, la, la ujería, la zona más que del sol, la zona más la, la zona más en alto, la zona. Entonces, donde un ecosistema se junta con otro ecosistema, se forma ahí una línea, pues un espacio de combate en los dos ecosistemas, y ese es el de los espacios más productivos de la finca. Entonces, para tratar de jugar a favorecer esos ecotonos, es decir, no utilizar tanto las línea recta, porque al final las líneas rectas, que tampoco existen en la naturaleza, vaya a ver muy pocas líneas resta de la naturaleza, de jugar con, con el diseño y utilizar curvas, porque con curvas aumentamos el ecotono, aumentamos más la, la perimetral, el perímetro entre un ecosistema y otro, o sea, no hace falta hacer un huerto con línea recta, puede hacer un huerto en forma de hígado, de riñón o de algo así, ¿no? y jugando más con, y así, con muchas cosas. ¿no? Y el último principio sería este, usar y responder creativamente al cambio, un poco ya esto es un ¿También? poco... O sea, que había que, a la siguiente vamos a ir más rápido. Esto un poco que... Bueno, porque por lo menos tuvierais un poco... Ahora ya sabéis lo que es la permacultura, ¿no? Más o menos... Vale, seguimos. Eso sea, no tiene fin, ¿no? ¿No? Os hemos contado que el, el origen de la, de la red aquí en Murcia fue por un, por unas, por un señor, este señor Cupoca un japonés que había estado solo a 10 años conviviendo con él y se rumorea que el le dijo una chicas, ¿de qué ya hacer algo por ahí?» «¿Qué vas a ir?» Entonces se puede viajar, Y este señor Kupoka es coetáneo de la permacultura pero estaba en Japón, en un pueblecito o sea que él no conocía a mismo cuando empezó a hacer sus cosas ni conoció la permacultura pero los que hemos aprendido más tarde y hemos conocido separados los hemos juntado, ¿no? La verdad que nos ha costado ver cuál era antes, y quién como el botánico. al final un amigo ahí un bastante imposible. Y este lo tenía mucho más claro, ¿no? Este lo llama, o sus seguidores, porque algunos fan, como todo en esta vida, ¿no? uno más, lo llama agricultura natural, no sería permacultura, sería agricultura natural. Pero, como hemos dicho, son herramientas y visiones que nosotros tenemos y utilizamos lo que más nos interesa. Uno de los de lo que más famosos que ha hecho Fukuoka es hacer la porada de arcilla, en la porada de arcilla mete semillas para hacer una repoblación. Este año en Águila han hecho una experiencia de gran escala en un monte y los, todos los colegios de, de, que hay en Águila, los institutos, han colaborado en hacer la porada de arcilla y con el helicóptero las tiraron. Y, bueno, Ahora empiezan a haber cosas en Murcia, incluso con el apoyo la de la concejalía de Águila, ¿no? Así que empiezan a haber cosas de experiencias de las que Fukuoka hizo ya hace mucho tiempo, ¿no? que por cierto estuvo una vez en, en España. ¿eh? Este señor escribió este libro, que es una revolución, la revolución de una brinda de paja, se tradujo, y ese libro, pues tenía dos voluntarios americanos, se había escrito ahí en japonés de alguna manera, se volvieron locos para traducirlo al inglés, y se fueron a una universidad americana, se lo financiaron, y entonces lo, lo, lo editaron, y empezó a ser una revolución la filosofía de este, de, de, de este señor y a hacerse un poco más famoso y empezaron a llamarlo para que hiciera algunos viajes por el mundo porque él no había salido de su isla. La ¿no? historia de, de, de Fukuoka es muy bonita, a mí me no resuena mucho porque era investigador, realmente trabajaba en aduana servicio de entomopatología, no sé qué, con todos los bichitos que entran, sienten las semillas un plantón o algo así. Y entonces pues trabajaba ahí. Y se puso malo, estaba así raro y tal, ya estuvo un desvanecimiento paseando un día. Y cuando se levantó de eso en la calle solo, así, como tuvo una visión, entonces se dejó su trabajo... Tan bueno ahí para eso, se fue a, a, al pueblo de su padre y, y se fue al campo, se hizo una cabañita pequeña y se puso a vivir allí. A mí me resuena mucho porque también yo era la y tenía cítricos, ¿no? Y entonces se puso a hacer todos sus experimentos y se ve era de la teoría, era un teórico, ¿no? De eso, se puso, pero el tenía su misión y se puso ahí el tío a intentar implementarla y bueno, fue un un fracaso, los árboles se demogian, todo lleno de hierba, no sé qué... Bueno, estaba así. Y el padre, es que eso, no hacía más que... Búscate otro trabajo, vete de aquí, eres la vergüenza de, de, de la zona, no sé qué... Y entonces empezó la guerra. Creo fue. en la guerra de los japoneses, ¿no? Primera Guerra Mundial, tal no sé qué, hacía falta... entonces lo desrogaron y a un servicio de eso, entonces se quitó ahí. Se puso también en el departamento, ahí trabajando otros años. Claro, pues si ya sabía de había dejado, eso no le gustaba nada, ¿no? Estar ahí. Incluso le iban a llamar a filas cuando acabó la guerra, y entonces cuando vio eso que no había tenido que ir a la guerra directamente que había hecho, cogió su mochila otra vez y se volvió al campo, ¿no? Y ahí empezó a desarrollar toda su práctica, un poco ya desde cero, y, y ha sido un gran inspirador a nivel mundial de, de la forma de las cosas, ¿no? El no abonar las no la fincas, poda natural... Sem el cereal en vez de sembrarlo hace o sea, un proceso en el que el propio cereal se, se resiembre o, o, o sea, se hace una aplicación una vez cada una vez X años en fin, todo mucho buscando los propios ciclos de la naturaleza La observación, ¿no? Desde el Japón ahí, sobre todo una de grandes sabidurías o riesgos suyo era la de no labrar ¿no? Entonces, de repente nos han visto que todo es labrar labrar labrar que si no mueve la tierra y todo y él, su, su primera cosilla más importante que ha trascendido pues lo de dejar de labrar y bueno, se conectaba con lo otro de la observación, coger hierbas de los bordes, en el segundo, momento, en el mapa, pues sí va a darse cuenta, ¿no? Como aquí también pasa, ¿no? En un campo no hay nada, en los bordes, que son las cunetas y eso, está lleno de plantas, de cosas que no, que es mala hierba, las llaman, algunos. Eso pues son buenas hierbas porque son las que están resistiendo incluso por cuando vamos a un tema un poco más científico esas malas hierbas para nosotros serían plantas bioindicadoras porque son las que nacen espontáneas en un sitio y las que nos dicen cómo está el suelo que hay debajo y por eso puede crecer ella y no crece otra ¿no? Porque, porque cuando pones ahí, si tú pillas un metro cuadrado de un suelo ¿por qué crece esa planta ahí y no crece otra? ¿Y ¿crece la otra y no crece? yo sirvo a otras otra zonas y hay otra, ¿no? y nadie las riega y nadie ha puesto las semillas, y sin embargo están ahí, ¿no? Y entonces no nos esperamos más que... Hay que quitarla, hay que quitarla, hay que quitarla. No sé, es un poco raro ¿no, esto. ¿no? Bien. Esta aquí la he puesto como otro tema de ecología profunda que liga con eso. Y recu Uf, recuerdo un poco lo que decía antes, de que la permacultura en su origen empezó como una herramienta de diseño de granjas sostenibles. Así. Y luego ha ido, ido evolucionando hacia una rama más social de las relaciones, de la conexión de las personas, como un Estado. ¿no? Y ahí es donde entra un poco el tema de la bueno, Por ejemplo, ahora la red de permacultura del también está vinculada con la red ibérica de Ecualdea, que también está implantada aquí en la península, a la vez con la red europea de Ecualdea. Y con un también decir, bueno, no solamente vamos a ir a las granjas, queremos ir a llegar a aldeas, a pueblos, de forma sostenible. Y también desde ahí, pues trabajar la propia economía circular entre las personas, las propias relaciones entre las personas, la asociación de los grupos... y Ir, ir abriendo un poco más, más, más hacia afuera, cuando o sea, Al final llegamos ir por la interno, sería un poco la idea. Sí, poco a poco, poco, poco. Ahora mismo estamos intentando también consolidar la red ibérica de permacultura, ¿no? Llevamos tres años, este año ha sido el tercer encuentro. Ha sido un poco, este año ha sido un poco flojo, pero a la vez, porque esto de, de encontrar y hacer red es un poco difícil, a veces. Pero a la vez sí que hay muchos proyectos pequeños en diferentes lugares que por otros medios nos comunicamos y sí que hay un resurgimiento. ¿no? Sobre todo en otros países, por ejemplo, en, ¿En España estábamos ahí. Parece que no dan tanta importancia, pero en otros países permacultura se puede, utilizar, se puede estudiar en las universidades y con tu título de permacultor te pueden contratar en un ayuntamiento o en algún sitio oficial con, con una validez. ¿no? Hay encuentros, de todas maneras, cada seis cada años, cada dos tres años, hay encuentros mundiales de permacultura, ¿no? o sea que hay una red mundial. Bueno, pues ahí estamos dando pasitos por las zonas. Aunque, como hemos contado antes, lo importante es el tejido local y nuestro círculo ahí. Otra cosa que me ha venido ahora, que es como otra de las herramientas de la permacultura, es la zona. Cuando hacemos un diseño por ejemplo, de una casa, pues llamaríamos que la casa que estuvo. se lo llamaríamos el cero, ¿no? la zona cero. Que es como la zona central. Incluso la, la zona mía, la personal la llamaríamos, que eso es nuevo, la 00. Que sería cómo estoy yo, cómo eso hace mi diseño de mí mismo. Luego dice, la zona 0 pues sería mi casa, o hijo. el entorno, tus hijos, tu espacio más. ¿no? Tu... La zona 1 sería ese entorno. Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué me pongo en la zona 1? Pues dice, si tengo la cocina aquí, tengo la puerta de la cocina y salgo, pues estaría bien que las plantas medicinales las aromáticas y esas que hago, me las ponga al lado de la puerta de la cocina no suena cerca. Sin embargo, o si sea, un caballo, bueno, digo zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5, ¿no? Eso no Como decía, si tengo un caballo, a lo mejor pondría en la zona 3, no la pondría en la 1, a lo mejor que no esté los olores, las moscas... Tampoco vamos a poner la 5, estaría demasiado cerca. Si le pasa algo, no lo voy, pero no. Por eso ya cada uno decide. Pero ese tema de, de, de, del plano, de saber, ¿no? Es de decir, ¿dónde estoy yo? 0, 0, cuál es mi entorno más cercano, 0, la zona 1, que es la que más uso, es la que tengo que tener más. Mejor. La zona 5, la más alejada, de la zona 1, ¿no? Lo que ves desde tu casa. A veces te pones a trabajar y trabajas en las 5. Con mi propio proyecto me ha pasado, ¿no? Yo tengo la zona 1, la 2, la 3, la 4, la 5 llevo. Y luego, cuando reviso, después de unos años me di cuenta que en la zona 1, que estoy la primera, todavía no he plantado los árboles, que me, me, me tiene que dar la sombra la, con la que cae de aquí en todo el porche de mi casa, ¿no? Por la zona donde más suelo me da. Sin embargo, tengo cientos de árboles que me he ido plantando y esa zona la tengo un poco descuidada, ¿no? Ese es mi propio aprendizaje dentro de mi propio proyecto para cuando voy a otro sitio a diseñar y decir uh, la zona 1, ¿no? Ahí vamos a acabar la zona 1, la parte importante. Si fuera en el norte, a lo mejor no sería tan importante eso, ¿no? Pero en Murcia, la sombra en el porche de la casa es fundamental. Volvemos a Fukuoka, así que ha sido. Este señor se murió en el 2008, una gran pérdida. Y como he dicho, bueno, con, el, con el otro libro que escribió, que es tan famoso que viajó por el mundo. Y, y lo fueron invitando a unas conferencias y él fue observando ahí. Él nunca había salido de su isla, Imagina, y de, bueno, de, Y de todo pues cuando fuera en la universidad. Y a partir de ahí, editó un libro póstumo que se llama Sembrando en el desierto. Y este libro... Tuvimos el honor, el trabajo y todo no menos más de, de, de comprar los derechos de edición a Japón y hablar con la gente inglesa para que nos también sucediera y lo hemos traducido desde la red de permacultura y otros políticos de cercano. intención de, de reeditar la asignatura de cultivo natural de Europa? Pues... no. Como idea sería, pero no somos una editorial, somos así. Sí, nos encantaría. Está por ahí. yo lo tengo, yo quiero ponerlo. ahí está la función un poco Pues bueno, nos motivó mucho esta desempeñada en el desierto, porque a veces de Murcia está en el borde del desierto, que hombre hombre sido un gran inspirador, también en que teníamos ahí, y ha sido uno de los últimos trabajitos ahí que hemos hecho este hombre, aparte de escribir, de viajar, eso, le encantaba dibujar. Y entonces este dibujito, que se ve ahí irregular, porque veis, pero es como un burro. ¿No? ¿Lo veo? Un caballo, ¿no? Que va andando. Y aquí hay este, que tiene como una zanahoria, ¿no? Para que vaya para adelante. Esto es un dibujo que hizo él después de una conferencia que, que, que lo invitaron a Estados Unidos. Y entonces decía que este era, creo que en su momento era Jimmy Carter, un presidente de Estados Unidos, ¿no? Que iba con la zanahoria llevando el caballo, eso. Él decía que aquí iba uno de cara, el Bill Morrison decía que iba de, de, de espaldas al caballo, como voy diciendo, haciendo como una crítica de la permacultura. Este señor también iba en el mismo barco detrás, ahí despistado, y él se consideraba que iba aquí. ¿no? Este sería Fukuoka en el dibujo, cogido de la cola, ahí detrás, un poco, haciendo su, su historia. La verdad que la escritura muy bien, pero los dibujos y todas las sociedades Ah, está muy simpático. Y... aquí no sé qué ha pasado con la pantalla, pero o sea, se, se veía bien. Pero bueno, este es el equipo de la edición de, del libro que hicimos y que estamos ahí bastante contentos a nivel español desde eso, ¿no? O sea, que es España y Latinoamérica, ¿no? Con lo cual la difusión que se está teniendo por ahí, pues... Sobre todo nuestro cambio personal, ¿no? de, de, de, de ver. En este libro, él ya se hizo, venía de la granja, contaba antes, se enfojamos un poco con su libro, viajó por el mundo y se sentó a escribir otra vez. Y hablaba una, de por su, esa sabiduría más de una persona mayor que, se vuelve, que ha viajado un poco y se pone a escribir ahí un poco con, con esa. ¿no? Esa pues ahí tiene su, su gracia. Y... O sea, Esto más un poco fotos de la asociación, de los. De, de, de algunos, de los 20 años no podemos recogerlo todo, pero bueno, de algunos de los encuentros y, y situaciones que vivimos de vez en cuando. Entonces, pues, sobran las palabras, se, se ve por sí mismo. ¿No encuentros estacionales, en, ¿no? Trabajando a estamos haciendo las bolitas, esas de arcillas, que sí, sí, sí. eso también es una técnica de Fupoca, que contábamos antes, que es coger un poco de arcilla, arcilla tierra de, de la huerta, mezclar con semilla y hacer bolas, y luego como las lanzas. Todas las semillas están ahí protegidas, no se van a comer los pájaros, no se comen los, los ratones eh. los bichos y luego cuando llueve coge humedad, ya tiene su tierra al lado, germina y se puede. Entonces hacemos cortes de semillas, bolitas, y entonces es muy divertido los encuentros entre todos, con los niños para talleres, luego lanzarlas, está muy bien. o esa pues, técnica también se puede... Mejorar, aparte de la, de, la, de la arcilla le podemos poner harina de roca, microbiología, un poco materia orgánica, agua de pues, Tenemos recetas de todos los, a todos los niveles. aquí también se ha perdido con la parada. foto, pero bueno, jornadas fortificativas en Sierra Espuña. Hicimos en La Cara Sur, una finca que, que, más que más. nos ha servido de, de, de casa mucho tiempo. ¿no? Sí, como finca experimental para hacer nuestras pruebas. Y ahí se a un encuentro, se, se hizo un encuentro muy, inter, muy concreto, ¿no? De unas acciones en unas cárcavas, muchos teníamos el día y con tecnología, alta tecnología, en manos campesinas, decimos, entonces recogiendo ramas, reviejos, unos palitos, con un cuchillo y un hacha, pues hacíamos ahí estacas, rollos de materia orgánica que poníamos en línea nivel aparte de bolitas también ¿no por hacer así como... Sí. también pues siguiendo las curvas de nivel puedes hacer un diseño de... de las curvas de nivel de la montaña o de la ladera bueno, pues eso... cositas que se han ido haciendo también anzolanes o... Ocalan es o... La ramica. No, sería, no, no. Bueno, <risa> es en encuentros de... Sí, más de, sí, más de, más de verano, trabajo. más de una semana, quince días, más de... Sí, pero bueno, no, más, más tiempo no. Ocalan es un término más del norte, sí, del pero es de trabajo comunitario, ¿no? sería así, jornadas de, de trabajo en diferentes proyectos entonces, intercambio, autogestionado, ¿no? por lo que surja, ¿no? Nosotros tampoco estamos siempre subiendo, hay momentos también para, para descansar, para relacionarse, para divertirse, Luego del 14 al 17, hemos hecho ahí bastantes acciones, de, que llamamos círculos de siembra, y hay cientos de bolas, y de, luego ir extendiéndolas por ahí, y nos ha motivado, ¿no? Un poco de esta técnica, no es la única ni la única forma A lo mejor depende de cómo se hace, si la bola la tira y no se sé caga no si la bola la coges, la pones en una sombra, en un sitio donde se acumula el agua le haces un agujerito y la pones, pues seguro que va mucho mejor que ese, la tira de mitad de cemento Técnica, tienes muchos puntos ahí, la eficiencia de eso y cobre, si la... Y bla, bla, bla, bla, bla, pues eso va muy rápido ahí Son las ramicas ha sido el último proyecto, hijo de un poco de la red que ha salido por ahí que es una una red ya con el mutuo entonces, la verdad es que pusimos una semillita, como decimos, de una idea le dimos como su propia gestión y en un año y medio que está funcionando han habido muchos encuentros, una dinámica participativa muy libre, porque ahí realmente en esa visión de diseño hicimos quitarle la palabra permacultura y darle una libertad en la gestión para que se pusiera a expresar y lo más bonito que hemos conseguido ahí, que es que podemos comer en una mesa todos juntos donde hay uno que es cazador, comiendo enfrente de uno que es vegano hay un militar, aparte del lado de un insumiso y, y diferentes y nos sentamos todos, comemos, uno puede estar comiendo la carne el otro no, y hay esa libertad y esa tolerancia, esa apertura y ese enriquecimiento, ¿no? Entonces estamos ahí súper bien Hay las ramicas y cortecicos, más la, como ramicas puede ser un encuentro más, de más varios días, el cortecico puede ser con lo más pequeñas. La, la idea es que alguien necesita ayuda para algo, alguien propone alguna cosa y, y la gente va a, a lo que sea. Aquí no se ve mucho, pero hay una acción que se llama sembrar danzando. Que es un buen término que también, ¿no? Me gusta jugar con las palabras y bueno, entonces, pues, ese de sembrar danzar nos gusta mucho. Ahora claro. llevamos, yo creo que ya van casi 40 ramitas, ¿no? Así que la cosa sigue. Sí y, y al final hay esta frase que de uno de mis profesores preferidos, que es mexicano, y él dice que ah. se. por en una empresa de cultura orgánica, también tiene una escuelita. Y él dice que su escuelita no es un centro de enseñanza, sino es una orillita. Entonces el proyecto se llama Gaya y se llama Orillita de intercambio de, de sabores, sabores, saberes y sentires. Y yo me la he guardado un poco ahí. Esta es un... Eh, esta foto, esto es en ¿no? No, esto es en Calasparra. Es que también hemos hecho otra experiencia de, de, de permacultura en una finca de arroz en Calasparres, pero que aquí aquí, que es un otro proyecto que también llevamos varios. Y, y, y bueno, con pues eso es una presentación un poco general de todo. Ahora pues pasamos a preguntas, ruegos o algo así, ¿no? Para que haya un poco más de feedback. Y tenemos para ahí también alguna cosilla más para enseñar, si queréis. Y también habíamos pensado también en meteros alguna, algún otro juego dinámica. Y aquí hemos dejado, si alguien quiere dejar su correo electrónico, pues lo puedo dejar aquí, si eso al terminar, o se acerca algo en un momento y, y, le, y le agregamos para que llegue la información de las ramicas y de la red de permacultura. en un proyecto de la agricultura natural en un huerto de limonero y mi gran dificultad es encontrar semillas. Mi gran... Entonces, pues, yo sé que de te intercambio, cambio, pero no tenéis una localización fija donde esto de pero también estamos conectados con la red de semillas, ¿sabes? en Murcia hay una red de semillas también, eh, propia. Pero, y la universidad... Si dais, ¿sabes? ¿sabes alguna, sí, sí. Alguna... sí. con cada encuentro, el, el que, sobre todo en esta época, los encuentros de septiembre es cuando más intercambias de semillas porque te sirve para, para todo el ciclo. Yo pero... te haría una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Puedes preguntar, claro. que pueda contestar. Claro, caballero. Usted tiene un vuelto de, de, de, de limonero, ¿no? de limonero, sí. ¿Y para qué quiere la semilla? Para regenerar suelo. Es un suelo muy, muy arcilloso, es un suelo que con el tiempo está en la gran montaña, se, se ha ido a la tierra, tiene mucha piedra, se ha quedado pobre y quiero regenerarlo. Quiero ir plantando cosas para ir haciendo algo bueno. Pero... ¿Y, qué, y qué, qué manejo de en? Ah, o bajo los cintas, sí. si La verdad que sí. lo que estoy haciendo es un bolito de arcilla uh -huh. y intentando plantar a jova, que intentando plantar un poco de trébol rojo, de mostaza, de... también de manchas, de hierbabuena de... un poco de todo, perdemos la puntera y dejando... Por ahí es donde... por eso quería ver ahí, ¿no? Porque realmente a veces queremos ponerlo de fuera pero no le damos valor a lo que tiene, ¿no? Entonces, el, con, desde mi visión, por supuesto, es que el suelo evoluciona, ¿no? La mejor forma de evolucionar es con sus propias plantas. Si tú quiero poner un revo, rojo ¿no? que viene desde no sé dónde, y no está aclimatado a la zona, pues lo normal es que no vaya. Pero a veces me está saliendo la gamaniza, esa que a veces todos tenemos. ¿Tiene un tiempo para gastar? ¿Vinagrillo? ¿Quieren vinagrillo? No. ¿No? Ahí, aquí... Llaman el llaman el... de la de caballo, el pino de monte, se tengo un montón que se dejo crecer, luego bueno, podemos... lo sigo y me sirve de agua verde y lo Vamos a pasar a otras preguntas. Si quieres luego te acercas, pues, a... podemos hacer el contacto y, y oye, pues que un día ver la finca bro. Bueno, pero bueno, lo importante es a lo mejor decir la dejar pues de ya estás andando sí. los pasos y dejar de ¿Y la. No, no, no. Wow. Bueno, pero pues si está valorado sí, no donde uso está muy compacto, a veces. Que claro, pero a veces a veces hay que la la última vez, o una para descompactar, meter la misma, integrar, o sea, hay que valorar, ahí dice he dejado de valorar, todo ciego, y todo va despacio, el problema es que la evolución del suelo y todo eso va muy muy muy despacio entonces sería como qué técnicas utilizo para que todo no se dinamista ¿no? pues las semillas es una pero hay muchas vale eh, más preguntas no, no. ¿Habéis tenido algún proyecto lo que es en la huerta más cercana a la ciudad de Juntos? Que haya durado mucho, la verdad que ahora mismo no te sabría decir. Yo sé que compañeros que han hecho una experiencia en algún momento. Me recuerdo de Jeromo y, y algún proyecto que de, recuerdo de, de, un de sitio donde un reciclaje de las aguas de una casa, de un chalet en la huerta. Un proyecto de recuperar todas las aguas grises y, y se hizo una depuradora con plantas eh, naturales y un filtro de grava y por eso se es consiguió depurar ese agua y que ese agua sirviera para regar. Pero sí, la, la verdad es que después de estos 20 años hay un proyecto como piloto, digamos, lleva 20 años. Donde la he implantado y se puede ver todo. ¿no? Yo recuerdo que hace como 12, digo 12 años, o 14, no lo creo bien, presentamos un proyecto al ayuntamiento de Murcia, pero algo al final no ha no Habré hecho una Pero está bien, está bien, está bien. Sí, está bien. Nos ha tocado el punto flaco. Bueno, es uno de los objetivos, por lo menos de algunos de la red, como es el mío, que es de la energía en experiencias piloto para que puedan, durante el tiempo, que se puedan ver, se puedan compartir y que mejor explicar desde ahí que desde el futuro. Sí. Eh, en referencia al cultivo del arroz que hicisteis en Calasparra, eh, hicisteis como figuoga, digamos, experimentasteis eh, teniendo menos, digamos, que no aportasteis tanta agua para que enraizase eh, mejor o como decisteis como cuatro como cuatro experiencias diferentes. ¿no? Hemos tenido varias franjas, no te acordarás mejor de, de eso. Hemos hecho dos años hemos plantado. Entonces hicimos dividimos la parcela en cuatro partes y cada parte hicimos una, una experiencia un poco diferente. Eh, realmente la pregunta, nosotros de que hemos no boqueado al saco, la pregunta de casi de todo el mundo viene ¿Y habéis utilizado realmente menos agua y todo el mundo la importancia del agua? Pues en, en aquel... en ese, entonces, ese entorno hasta ahora, ahora es como está, hasta ahora en cada par no hay problema de agua, ¿no? Nuestro, pasar, nuestro bancal está al lado del río y pasa la acequia y la que entra no vuelve a salir eso se consume, entonces... Realmente la, la prioridad no era el consumo menos de agua sino más la prioridad era aprender a cultivar el arroz, pues, cómo iban, tenemos problemas con las plantas adventicias, y eso. Entonces, no, nos, no realmente no nos... El objetivo de la prueba era como empezar a conocer, no queríamos llegar y cosechar para ¿no? vender al año siguiente, sino aprender ¿no? una relación con cada espada, con el cultivo del arroz y con eso. Y la prioridad no fue la del la, obra. Yo creo que fue más con la tierra. Era uno, una parte sí se labró, otra parte no se labró. Otra parte se cegó la hierba y también se sembró ahí mismo, fue ¿no? un poco más de, en ese sentido. Y agua, este año intentamos en una zona que no entrara, pero luego se fue el caballón, entró el agua. Y... También hemos, porque hay personas de la red permacultura que son de ahí de Calasparra, también hay una parte de ayudar o de potenciar y conciencia a la gente que las zarra para que no queme la caña del arroz que es una caña resistente que es muy buena muy buena para la construcción y se han hecho experiencias de construir con, con, con la caña del de, de arroz y que cuando se ciegan, por ejemplo, la mayoría de la gente la quema que es una pena porque sí, sí, sí. Se, pero se, pero se, pero se quema porque se descompone lento y entonces no les da tiempo a, a, a sembrar porque luego ya no es que quieran sembrar arroz luego siembran bronco y yo otra cosa entonces, como con máquinas, empezar a, a cosechar unas bajas o un sí. sistema y por bioconstrucción, incluso probar con barro y caña de, de arroz, hacer suelo hacer paredes, etcétera, con, con mi construcción y aprovechamiento de la caña del arroz, ¿no? Como intentar buscar ahí poco a poco fórmulas. En ese sentido, ¿no? en concreto con el cultivo del arroz. Ah, Tomás, te podamos poner en contacto con la gente que está en Calpana. Ya no tenemos la prueba. Ah, ya lo, he lo que están ahí es que no la voy a tener. ¿Alguna pregunta más? Si no, para, alguna para, pregunta. para los que vivimos en el sexto piso en la ciudad y no tenemos un campo ni nada, bueno, ¿aplicar la ciudad, ¿Aplicar? Pues... ¿El principio de la prima primavera se puede aplicar o...? Por ejemplo, ¿no? ¿Para un comestible o...? Bueno, es, hay muchos trabajo. Que no todos tenemos que cultivar, ¿no? ni vivir en el campo. Es un ambiente un poco más difícil, un sexto piso, el centro de la ciudad. Si trabajas, no sé si trabajas fuera, o trabajas en el centro. Si puedes ir en bici, ir en coche, si puedes consumir sin plástico, tal. Si hay, hay, siempre se pueden hacer cosas, ¿no? no, no, no. Es difícil, ¿no? El cero cero que hablamos, en uno mismo, ¿no? Que es lo que como cada día. Yo creo que a día de hoy tenemos más fuerza con dónde ponemos nuestro dinero cada vez que hacemos una compra o cada vez que vamos a un bar, una cerveza que evaluamos que con nuestra papeleta de voto cada cuatro años, ¿no? Si después organizamos y dijéramos todos, no compramos este producto, pues esa marca va a la mierda y ahí las cosas como quisiéramos, pero no tenemos esa, esa cohesión, entonces desde ese punto, con esa visión, pues se pueden hacer muchas cosas desde la ciudad. ¿no? El problema de la ciudad es que somos petrodependientes del petróleo, ¿no? Entonces es, la gran, entonces es el problema más grave a, a tratar de, de, de ver. Empezamos a ver cosas bonitas en ciudades, eh, en aquí todavía no, pero en, en, en Vitoria, donde una vez que estuve por ahí el año pasado, empecé a encontrar edificios verdes completamente, o sea, el techo y las paredes completamente con plantas. Y con eso habían conseguido bajar la temperatura a dos o grados en verano. Eh, no, o sea, no bastaban agua, también hay un poquito más, pero recogían el agua sobrante, la, la dirigían, el, el, el, el, claro, el edificio por dentro estaba más fresco, podían cosechar incluso aromáticas de vez en cuando, o sea que empezar a, a, a buscar otras fórmulas porque al final, necesitamos reverdecer mucho más las la ciudades. ¿no? Entonces, está también, incluso en un balcón, podemos empezar a tener en las paredes, podemos hacer puertos eh, verticales, que son una las cosas que se están ya empezando a mover y que en algunos sitios y en algunos jardines en algunas experiencias se está empezando a utilizar más. Puedes cultivar en trocito pequeñito la espirulina, que es una alga muy nutritiva y con eso ya tienes casi gran parte de los nutrientes, por lo menos mínimo y necesarios, ¿no? Puedes buscar un montón de formas en ese aspecto. Y también, aparte de lo que ahora, sí, un poco sí. lo que te de hacer, ¿no? Tener tu subida, te agua en tu casa, por ejemplo, también un apoyo más que sitios como esto ahora en el sur, ¿no? Que tan, que de parte del agua ya, yo creo que casi ninguna, ya del agua de Pío Segura, no estoy Segura, pero bueno, no está por la cosa. También pequeñas acciones, ¿no? De uno mismo, como es que también en sus compras, en su. cómo utiliza el agua, en su propia casa, también son acciones que pueden. Está lo del de hacer y el, el no hacer, y yo lo que sí que te diría es que, que no te compliques la vida, ¿no? O sea, sí, para ver porque hay que hacer, hay que el abuelo, hay que hacer el vaso en una terraza, o vives solo y el súper le dedico mucho este tiempo no vas a ser autosuficiente. Entonces, o lo haces por hobby, por disfrute, o realmente no, la mejor opción es un agricultor consciente donde comprar la verdura que le en mi jardín. Yo también daría ese consejo, de que eso es un poco lo que es permacultura, que son también las relaciones, cuidar las relaciones, cuidar tus relaciones, todas las cosas. y a veces tenemos la vida con montones de cosas ya, y que a ver, si nos ponemos en más tareas que nos van a complicar más, en vez ayudarte, lo que te van a producir más estrés y más tal, que es todo lo contrario de lo que tiene que ver con esta misión, ¿no? De tomarte las cosas de otra manera. ¿no? Es un poco a la capacidad que cada uno puede ir. Eh, sí. A nivel nacional, ¿sabéis si sí alguien está haciendo uso de las trompas de agua? De, la, de las trompas de agua ¿Trompas? ¿a qué te refieres con trompas de agua? Eh, digamos, bueno, Bill, Bill Mollison hablaba de eso de, digamos una especie como de embudo que por medio de aquel agua creaba aire comprimido y luego ese aire comprimido se podría utilizar para mover una turbina, digamos una energía limpia utilizaba, se utilizaba supuestamente se utilizaba en las hojas catalanas uh -huh. pero que no se, no se está utilizando ¿o pues yo, eh, exactamente eso yo no sé si yo sí he visto motores de agua pero... que es, que es como en, en un canal cuando hay aquí los huertos, canales de la huerta ¿no? que siempre te pasa el agua por la canaleta pues, puedes utilizar una máquina ahí que la propia corriente del agua te puede servir y no te no necesitas energía para que, a través de un y el propio impulso elevar el agua a otro, otro lugar como mucho más sencillo que una noria ¿no? y sí que hay, hay sí que tenemos información de varias cosas de de aparatitos así caseros que puede construir uno mismo en ese sentido los que de un libro que ya he, he visto que, que ya no sé si decía aquí, que a lo mejor ya no sé es difícil de conseguirlo son de los hermanos urquía de Navarra que editaron varias cosas con, con muchos así con mucho croquis de las fiestas y todo y hacértelo por sí mismo y reciclado de por ahí, por ahí podéis investigar ahí como 30 40 aparatos de esos hermanos qué? Eh, los hermanos urquía Iñaki, el más famoso es Iñaki y urquía Sí, por cierto, este verano me lo encontré en el encuentro de Pontea, porque fue en la calle, en Navarra. Estaba por allí. Sí. Una pregunta que se me ocurre. En la ramica, ¿también os planteáis ayuda puntual a alguien? ¿O cualquiera puede estar ahí para ayudar, para, por ejemplo, colaborar con vosotros puntualmente? ¿O solamente el que tenga una tierra, un proyecto es parte de esa asociación. Pues puedo decir sí, mira, que como justo ha venido Luis, que es un poco uno de los que los promotores de la ramica, porque así que contente, le pasamos la pregunta, la pasamos por la ¿Qué ha dicho? Sí, ayuda puntual. Ayuda puntual, sí. No, que decía que aparte de eso, que si por ejemplo hay gente que quiere, no tiene un sitio donde, donde hacer un, un proyecto, sí. sobre todo nos pasa a la gente de la ciudad que si con vosotros se puede eh, participar en un proyecto de los vuestros sí, sí, pero... como observador, como aprendiz, sí. no sé, una cosa así. Sí, de hecho es, son eventos abiertos, ¿no? O cualquiera. Y tampoco cerrándolo al ámbito de la recomendatura, sino que la gente que eso o queda un poco si parte de un grupo que se apoya mutuamente y está ahí para crecer mutuamente. Pues un poco están invitados también a eh, que se pase con la a ¿no? pedir una sí, Los que tenemos proyectos propios nos cuesta a veces más ir a los encuentros de los demás, nos no gusta, pero se me ha dado mucho que en la ciudad que están deseando que el fin de semana va a salir a la ciudad a ver qué hay, qué hay, dónde hay, cuándo hay, dónde qué. Lo que están ahí, ¿no? Como hemos he dicho, algunos compañeros de que están en el cuartel y llevan el fin de semana y, y, y, y no saben cómo varias o sea, pintas. oye, a veces escribir uno, regálalo, lo... ¿quién quiere una mesa?, ¿Eh? ¿quién sabe del queso?, y que de repente, un, ahí empiezas a escribirte y lo que sea, ¿no?, todo va, va por sí solo, va, va a caer hacia donde, ¿no?, hasta a veces filosofando de la vida un poco, también, ¿no?, que piensas de aquí, de acá, de tal, en fin, de todo, porque también lo. oye, ¿quién se viene a la vía del tren?, vamos a ayudar ahí, en fin, todo como la vida misma, ¿no? un grupo de expansión. Pero, pero sí, es un poco esa sinergia, ¿no? Al final hay gente, del, hay gente del campo que necesita personas y hay gente que necesita tierra y nos podemos ayudarnos y... ¿no? Yo quería comentar Yo, por ejemplo, soy de la ciudad, ¿no? Formo parte... Lo decía por, por la pregunta que hacías Como que estoy de la ciudad, pero sí que colaboro con, con las amigas, ¿no? Entonces los encuentros son muy diversos. Y lo mismo te está solicitando en la finca un mosaico para una pared y se crea un grupo que le apetece tener creatividad y está con los azulejos que hacen un, un, vamos, algo precioso en la pared, que necesita para un baño seco, que necesita ayuda para el huerto. Entonces se van creando grupos de manera espontánea. O sea, si a ti te apetece hacer una cosa, hacer un muro, pues se pone a hacer un muro. Si te apetece, siempre hay muchas cosas. siempre, comparte no se te vinculas con gente, habla de todo tipo de conversaciones, es muy fluido. es una estructura fija tampoco, que no ni nada de eso, si que se caminen los muchos. Somos siempre cada uno de los pocos Hay que hacer el todo dentro, porque si te sientes como para hacerlo, participa y si no te sientes como para hacerlo, pues conversar y a lo mejor tío, también agradable. ¿Alguien pregunta? Como no me queda muy claro todo, yo quisiera saber qué aceptación real tiene en los huertanos de siempre, en la gente mayor, en, la, en, lo, en los que realmente están moviendo la tierra a todos los niveles. Entonces, si vosotros eh, concienciáis en los pueblos no solamente, digamos, los de la asociación, sino la, la gente real, los huertanos, ¿no? la gente del campo, ¿no? que lleva toda la vida trabajando en el campo. Entonces, ¿qué opinan sobre eso? ¿Estáis concienciados de esa gente que realmente es la que, la que importa? Porque vamos, son ellos los que nos van de comer, los que a la vez también envenenan los alimentos y todo eso. O sea, ¿hay algún, ¿Qué, qué haces de esa gente hacia vosotros, hacia eso que, que vosotros queréis... Divulgar. Pues intercambios generacionales y que hablas tú es pues, muy difícil, muy difícil, porque además a un agricultor tú no le puedes hablar con, con palabras, sino con hechos, entonces por pues, ahí un poco viene el, el tema de ser los proyectos pilotos que perduran en el tiempo ¿no? y el tema de las relaciones, ahora, ¿Y el, intercambio, el, el agricultor, el agricultor ahora, pues, generalmente no. Generalmente, no, no, hay, pues, o sea, hay una pequeña parte que por algunas circunstancias en su vida pues necesitan hacer un cambio y ahí lo integran, ¿no? Por filosofía, y, o sea, nos, estamos como la mayoría, la mayoría de los agricultores no, como la mayoría de la gente del pueblo pero si sí, hay una pequeña parte o unos pocos de porque son ecológicos desde hace tiempo y cuando tú vas a de la ecología le das otras herramientas, otras opciones para que pueda hacer pues entonces sí que las integra. Hay ¿No? otra gente de, de agricultores o de familias, por ejemplo, que están pasando por un tema de, de un cáncer o alguna enfermedad ahí que les hace cambiar algunas pautas en su vida y eso les hace que en la, su agricultura también den ese cambio ¿no? y nos busquen para que les ayudemos a dar el cambio. Y luego hay pequeñas cosas, pequeños agricultores, los que vivimos en el campo y este vivimos en el entorno rural, que poco a poco de dar el chalao este, pero tú que eres de la ciudad, universitario, con esos pelos, que me van a contar a mí y a mis <risa> amigos, ¿no? ¿Qué tal? Pues es verdad, pero luego tú vas diciendo... Pues ayer, vaya un mes. Y tú vas diciendo, pero luego me dices, pues eso que dices pues no está tan mal, ¿eh? Y dices, claro, y yo... He hecho un producto y se has echado y tampoco va tan mal. Y este no está tan este es poco a poco, pero eso es mucho A largo plazo y en poquitas cosas sí que se van viendo cambios, pero es que todo esto no hemos querido entrar, ¿no? Y en dos horas, dos personas. Claro, pues, pues, por por el conocimiento local sí que hay cosas diferentes, y que hay muchas plantas y cosas de ahí. No, bueno, no, pues sí, a veces la gente lo llora. Claro, no está, pero.. Viene. Es una gran riqueza también, lo que pasa que bueno, se ha solapado por otros intereses y tal, pero vamos, todo claro. o sea, no puro y duro, ¿no? De la cerrada tierra que, que vive desde por la mañana hasta por la noche, rodeado de. de... De ese entorno que le da la vida y le da y observa, ese o es sea, el inter, hay, hay, hay intereses detrás de todo eso, ¿no? Sí, de eso sí. que todo es que esa persona tenga esa cultura él sabe mucho, pero ha visto ahí y ya no ha visto todos claro. sea, tus 40 años y él dice que con hierba no puede ser, ¿no? Sí. Yo digo, pues mira, pues no, mi bancada ya lleva 10 años sin labrar, la y ahí están mis frutales, pero claro. Pero el primero mío, si ves los del vecino de al lado y dice, pues mira los naranjos de mira los tuyos, los tuyos están mucho peor, no sé qué, no están igual de grandes, no producen igual, no tal, porque yo tampoco antes sabía lo que sea ahora, también es verdad, pero aún así no hay la diferencia, pero a lo mejor cuando nos corten el agua, que está pasando ya, en algunos, en los juegos en los, me han contado que les han dicho que todo el valle ricote, les han cerrado las acequias, por lo menos los próximos dos meses, pues todo cierta. Toda la agricultura esa que está a día de hoy con pues los gota a gota, ¿no? con los suelos puestos como tal, con esa sedición, cuando dos meses con el grifo cerrado, a ver qué pasa. A lo mejor los que tenemos nuestra cobertura vegetal, nuestra materia orgánica, no tenemos los árboles que están acostumbrados a tener tanto riego Ay, y almamo, tal, pues a lo mejor sobrevivirán, ¿no? Entonces ahí vamos a vernos las caras. Es que esto es una carrera de largo, del largo recorrido, ¿no? A la corta, Tú sabes, y ahí hay, hay industria, ¿no? la industria de los políticos que están ahí trabajando. Es un cambio duro, porque es pasar. Quiero la línea recta, los pues árboles alineados, pero el suelo limpio y Y la permacultura te dice, pues no, pues, eh, pues queremos que crezca la hierba, la hierba es un recurso, me vamos a meter animales, puedo meter gallinas debajo de los cítricos y vamos a, a meter con aromáticas y no sé qué, no queremos buscar la máxima producción, queremos que la pero vivo mucho tiempo y al revés. Hay y ese, Es un cambio de muchas cosas y, y los cambios así son, son del todo. Hay mucha y luego está la economía, claro, claro, es porque, pero bueno, la, la economía está, está subvencionada encubiertamente, ¿no? Hablábamos al principio cuando nos presentábamos, ¿no? Tú dices, no, es que producir como ecológico no es rentable, es que está instalado. Y, también, y tener vacas por ahí sueltas o ovejas en extensivo, eso no, ya no es productivo, eso no es. Pero, ¿qué números se hacen, no? A día de hoy, el kilogramo de cerdo o el kilogramo de tomate producido en la zona de San Javier, el otro, tiene un precio, pero, y es muy barato y muy competitivo, dicen pero a ver quién va a pagar todo el desastre ecológico, toda la alimentación y todo lo que se ha generado ahí. todo lo pagamos de todo, incluso con dinero, incluso no podemos y tal, entonces es más barato entre comillas, que así no se puede cultivar. No es que los cerdos no pueden estar de esa manera, pero como, como comemos los cerdos que hacemos con los pueblos pulines, el señor se del pozo, que tiene cientos de granjas y tal, tuviera que tener todos los cerdos él y gestionar todos los residuos que le produce. Entonces tendría que tener una factura ¿ah? ya de tener unos costes de producción tan grandes que no, si tenía, si no podría, porque no podría. Sin embargo, él deslocaliza y le ayuda el gobierno. Entonces que hacer muchas granjas pequeñas, pero la idea, le paga un fijo, el agricultor puede vivir en esas zonas rurales desfavorecidas porque tiene ese fijo que le produce eso, no se produce la agricultura, ni el almendro, ni el cereal, que no tiene precio. Entonces él, es un, él no saber, es un medio de vida. Y cuando acaba con todos sus fosos, pues lo tira una alquilita aquí, una alquilita allí, una alquilita allí y se va tirando por ahí, desperdicia uno por aquí, uno por ahí y, sí. y no sí. se nota sí. tanto porque no aparece pero sí. eso. Pero, sí. pero sí. se un sí. de contaminación los ¿no? Entonces, lo sí. del costo es muy relativo. ¿Qué, qué, ¿Qué valor tiene la diversidad? ¿Qué valor tiene la vida? Y hay que valorar también eso dentro de la sociedad, no, no solo valorar la naranja que te comen sino pues, todo lo demás, ¿no? ¿sí? Sí, no, yo la pregunta es un poquito más profunda porque yo no me meto con la economía ni el tema del culto, pero sí con el, con el crecimiento demográfico que tenemos que yo creo que no está comparado con lo que la permacultura, que digo que es la naturaleza, tiene un crecimiento más lento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se cuadra eso? Es decir, es cierto que, que la naturaleza nos da todo, pero es más lento, tiene un ritmo más, más, más, más bajo, y sin embargo el crecimiento demográfico que tenemos es terrible. De de Somos siete millones de personas y hay que... Ya, pero el, pro, el problema o sea, no es. Pero que... pero yo no hablo de en general, digo, sí, por ejemplo, El problema o es sea, sí. que las personas somos también vida, ¿no? Ya, pero digo pero que. que si somos, somos, sí, ¿no? somos vivas, pero ¿cuál es el problema? A día de hoy no hay un problema de que no haya comida. El problema es que tú no tienes dinero para pagarla en algunos sitios, pero comida hay, sobra, se tira, se sí, da sí, tal. El problema sí, sí, es que sí. se está creando. O sea, se no, crea no no, no, no, no, no de está hablando de eso, está hablando de que cómo puede sí, la cultura para dar que comer a tanta gente. Claro, mejor, mejor. Es una pregunta solo. Claro, es que habría, habría, que, habría que cambiar también los. Que, no. Es una pregunta no, solo. Sí, posible, sí, claro, sí. Por pero... ejemplo, me encantaría tener un trozo de tierra para cultivar, pero no lo tengo. Ya, sí, pero no, no todo el mundo tiene. Porque no hay, todo. por ejemplo no? Hay de, de tierras abandonadas. Sí. ¿Hay, hay una parte de la vida de Chile que sería: estamos en el cultivo de la comida, en el que casi, casi comemos lo mismo. Se ha perdido muchísima diversidad, ya se ha sobre tomate y lechuga y arroz, y entonces, esa es la parte que tenemos que volver a romper. Es pero a la pregunta era no solamente si, si, claro. si se cuenta que se puede con la permacultura, efectivamente, hay mm. estudios que se puede sostener el crecimiento que tenemos demográfico sí. tan enorme o hay que también reducir el consumo reducir la natalidad no, no, no, en ese aspecto no, lo que pasa es que los hábitos de alimentación hay que cambiarlo porque todavía hay que decir volvemos a comer, ahí, ahí por aquí no sé si se ha traído ahí, ahí, una, ahí tenemos varias publicaciones sobre plantas silvestres comestibles entonces esa es la parte que hay que empezar a abrir porque la gente nos dirá eso no se come eso cuidado que te envenena entonces esa es la parte de que ahorran muchas cosas de la diversidad de, de recursos que no aprovechamos por desconocimiento o incluso por perjuicios en ese aspecto. Bueno, había otro detalle que yo diría ahí para complementar, que realmente para, para qué comemos. ¿no? Se la pregunta, ¿para qué comemos? No? Comemos para, para tener minerales, para poder ser, para llevar nuestra vida. Si nuestras lechugas, nuestros pimientos no tienen minerales, pues están criados como están criados, con menos fuerza, ¿no? pues entonces a lo mejor no tenemos que comer tanto, no tenemos que comer los para lo que una, ¿no? Hay un ejemplo de la universidad, claro, con, con la espinaca, ¿no? La espinaca pues, la, la, la, la, normalmente por el hierro, ¿no? El Popeye, ¿no? Hay un estudio ahí donde una, hay una parte por millón, hay mil partes por millón más de hierro dentro de una espinaca orgánica que de una convencional. En alguno de los, de los estudios, entonces me tendría que, que, que ver mil, ¿no? Y el kilo es lo mismo, entonces si yo compro la espinaca, por, por la cantidad de hierro, os debería comprarla, si una vale a un euro el kilo, pongamos, pues si una tiene un, una parte por millón de, de eso y la otra tiene mil, pues yo que ser mil veces más Eso va a claro, pasar, no. creo, por los campos, cuando recogen pues sí. los melones, después de que venga la, la, la, la cuadrilla y todo, Cojo los melones más grandes, de este color, tal. Solo sí, hay que pasar por ahí para ese, ver la, la pila de ellos sí, que se tiran, tira, sí, la, no sé la, no. la pila de limones, la pila de. Punto, es, es, es, es Que no tienen el formato. Que de... a y a de más, Sí, porque pero esa si comida. Yo comida, preguntaba la permacultura, porque esa comida no es de permacultura, esa comida es de sobreproducción de. Sí, pero la permacultura es que no comas cuatro cosas, comen y vuelta. Es el que cabe ¿Por ahí hay una pregunta? Sí, no, bueno, yo ahí dentro quería decir, o sea, la pregunta que ha he hecho es si la permacultura es capaz de asumir el consumo de todo eso creo que la no, sobre es. todo la sostenibilidad sí, sí, sí. de la sobre, sobre el crecimiento demográfico que tenemos claro. no es sí, no estamos hablando sí. de coste ni de sobre consumo claro, claro. es de sobre, sobre sobre gente que somos, somos sí, más de sí, mil claro. millones de personas y cada vez todo va creciendo a nueve mil dentro de dos años pero supongo la pregunta es si no tendría más para con un cambio de, de manera de consumir en cuanto a todos los claro, sí, lo sí. productos ah, todos los materiales de, a, a nivel básico pues imagino que sí a un nivel el consumo de alimenticio básico, de necesidades básicas, el creo que sí. Eso sí, supongo que era intrínseco una filosofía de cambio de reciclado de materiales, ¿De no reciclar sino economía circular de materiales, o un uso lógico de los, ¿no? En eso va intrínseco, lógico de los recursos. En el diseño se habla de, de, de siete escalas, siete escalas de plantas diferentes que pueden poner en un mismo lugar, ¿no? desde la plantita más... más bajita, ¿no?, como una herbácea un poquito más alta, ya luego de un arbusto, un árbol más, un más pequeñito, un árbol mediano, un árbol más grande, una repadora, siete escalas de niveles de diferentes plantas que pueden empezar a diseñar en un mismo espacio, es decir, que desde ese concepto del aprovechamiento de, de, del espacio en cuanto a un número de especies y de diversidad supera mucho más lo que tenemos ahora. Y fue el diseñar utilizando plantas que sean comestibles, por supuesto, y otras que sean para conseguir madera o, o para prevenir un incendio o para no hacerte un colorante para la materia. Ya puede depender de las necesidades, ¿no? pero entonces hay que cambiar también ese chip de nuevo monocultivo. Sí, esa sería la base. Y, y, y. Pues, ¿Cómo se entiende hoy? Quizás. Ahí había otra pregunta. Un comentario ¿no? sobre, lo estaba, sobre lo que estaba preguntando por aquí. Todas, sí. eh, hay un par de estudios que se hicieron. Mm entre los años 2005 y 2007, a nivel internacional, un montón de países, ahora mismo no recuerdo los autores, pero os puedo pasar los enlaces si lo queréis, que se han hecho a nivel internacional para estudiar y comparar lo que son las prácticas agrícolas convencionales con lo que ellos llaman la agroecología. No es, a lo mejor no es exactamente permacultura, tampoco es exactamente agricultura. Sí, pero, pero es, cercana, es, cercana. Pero es agricultura pública con algunas añadidas, porque la agricultura agrícola, como sabemos, por sí solo sería un poco corta. ¿no? Y entonces lo que concluye es eso, además, lo, lo, lo expuso la ONU en 2007. Se hizo a través de un de, de Pau y la OMU. Y entonces ponían que con las prácticas agroecológicas, en un plazo de 10 años, se podría acabar con la pobreza, digamos, y las hambrunas que hay eh, y se podría incluso duplicar la producción. Porque el problema que está pues, con la agricultura convencional, pues todos los químicos que están cruzando, sobre sí. so, todo el suelo, el suelo, te lo estás cargando. Entonces, eso no es una cosa que no sería a corto plazo, porque tú dices, venga, vas a poner un tipo de sanitario, me cargo lo que sea, y ya está, y eso va a cerrar revolucionar. solucionar. ¿eh? Pero poco a poco las, las producciones van bajando. De hecho, hay estudios también que demuestran que el nivel de pérdidas por plagas que tenemos actualmente es exactamente el mismo que el que había cuando se empezaron a utilizar los ciertos sanitarios en los años 50 del siglo pasado. De manera que, incluso con muchos avances más tecnológicos que tenemos en la actualidad, por lo cual el cambio a prácticas más eh, agroecológicas o más eh, de permacultura no solo no disminuye la producción, sino que la aumenta a largo plazo. Lo que pasa es que son, como dice, son procesos que son, no son acopulados, son un, es una carrera de fondo, pero que la aumentaría. A nivel de kilojubio, a nivel de energía, no es rentable esta agricultura. Tienes que, tienes que meter input de 10 veces para obtener uno. O sea, Había estudios de ese tipo que decían que la, la agricultura más ecológica, es decir, que mete metes en medio y obtienes uno, eran las huertas del Japón, que son las más manuales, artesanales y Japón o China, ¿no?, de esa zona, ¿no?, y de viejito ahí y tal, porque no meten ningún tipo de maquinaria y no es ningún tipo de manual, pero entonces, cuando empiezas a meter maquinaria, petróleo, etcétera etcétera pues gastas más energía para lo que obtienes, por tanto pues se sostiene artificialmente con el petróleo, por pues eso somos petrodependientes. Yo voy a hacer la última reflexión, un poco, ahí lo bueno, que me ha movido también, eso, que al final siempre parece que como que lo que está ahí, ¿no? Como como se parando, ¿no? Y, y el la verdad que también he hablado antes del estudio de, de la espinaca, que es uno, pero luego otro saca el estudio contrario, y siempre nos podemos pelear que el otro estudio dice esto y el otro dice lo otro, tal, ¿no? Yo creo que aquí pensamos que todo es estupendo, yo he venido en un coche aquí, los contamos de la permacultura, y un tal claro, hago mi gasto, tengo mis pantalones que llevan plástico y todo eso, ¿no? Por eso quiero decir que es, es una visión y un camino donde vamos, en ese camino, en esa transición es donde estamos, ¿no? Somos seres éticos donde no podemos salir y solo respirar casi, porque vivir temprana, que también dicen que se puede conseguir, ¿no?, y sin salir ahí, sino que estamos haciendo un uso, ¿no? Entonces pues aquí no vamos ahí con estandarte de estos así y de otra manera, ¿no? De hecho, creo, a compañeros digo lo primero que tienes que hacer no es la vida, no te cultivas en en tu jardín para ubicarte. Pues un poco hecha esa reflexión, yo quiero decir la siguiente que es, es, que es el suelo, ¿no? El suelo sobre el que pisamos y el suelo sobre el que cultivamos, el suelo está vivo, ¿no? Es un, es un ente por sí solo, ¿no? Que tiene una vida y un, y un desarrollo. Para mí lo compararía un poco a, a mi piel, ¿no? la piel mía sería como la corteza o la piel de, de la tierra ¿no? y, y es por donde es todo, ¿no? sabemos que dentro está el mango, que calor que está todo así de eso, que está la montaña, los sólidos, la montaña, todo, es permeable, ¿no? todo es un proceso. Entonces, ¿cómo está bien? A nosotros también nos sale pelo, algunos más, otros menos, algunos tienen zona y, y, y lo, lo cortamos, no puede salir, puede, tal, ¿no? Entonces, un poco ahí, con esa reflexión, quiero decir, a entender, ahí lo que vamos a basar, si entendemos que el, que el suelo es un medio vivo, que lo cuidamos, nuestro patrimonio, ese es mi mayor patrimonio, ¿no? Entonces, todo el trabajo que yo hago en mi suelo es, es como mi, mi, mi hucha, porque cada día, dando un paso a que él se vaya recuperando, vaya funcionando mejor. Eso será a, a largo plazo, a medio, incluso a corto, porque hay de igual que... Pues, con eso me quedo. ¿Había alguna pregunta por ello? ¿O, no? ¿O, no? ¿O, yo, yo estoy ¿Sí? ahora, no es una pregunta, pero es como una reflexión que tengo cuando veo lo que es la permacultura o la agricultura ecológica, es una reflexión de que si realmente para llegar a que esto sea la zona cero o que haya por esa zona zonas cero, ahí tiene que ver con un cambio muy grande de estructuras y de, y de cómo nos movemos y dónde nos colocamos. Porque tal y como están planteadas las ciudades y el campo ahora mismo, hay un desequilibrio, que es que entonces las necesidades de alimentos pues un poco tienen razón un poco el compañero, lo ¿no? que yo no lo veo no lo veo para las estructuras como han contado hasta ahora. Cuando... No sé. Yo veo que, bueno, y sí. creo, otra reflexión mía, ¿qué pasa? Que es que ha habido un éxodo a las ciudades. ¿Por qué? Porque las grandes multinacionales han comprado esas pequeñas tierras, esos huertos, entonces ya no, no queda, ya. o sea, la gente del campo ya no queda a trabajar. Si ya ha venido al otro con una pasta y me ha me la he puesto así, entonces pues yo me entiendo. Entonces, toda esa. Igual que en muchos otros países, ¿no? Que la gente ya no tiene, no tiene dónde vivir porque lo han comprado todo. Esto es, un, este es uno de los últimos libros que ha salido, ¿no? que empiezan a meter más el tema de la agricultura en las ciudades ¿no? o el movimiento de transición untado, las ciudades en transición y es el revés de, de gente de permacultura, ¿no? Entonces, aquí es donde están la está más fuerte. ¿no? Pero que esto le pasó a Cuba. Cuba cuando vino el, el bloqueo, tuvieron que empezar a meter vueltas en las ciudades, así que, que cuando aquí nos llegue, luego no tenga que llegar, porque si sigamos así, en algún momento nos va a llegar un momento difícil, porque el petróleo no va a estar viviendo siempre y si no tenemos una capacidad de, de regeneración y una capacidad de afrontar... Una palabra? La... La, la, la, ¿eh? la resiliencia, eso, que no Si no tenemos una capacidad de ser muy resilientes ante los cambios bruscos cuando nos vengan, pues vamos a tener que, que desarrollar toda la creatividad que hemos desarrollado al los principios. Porque realmente tenemos comida que hace que hay camiones que transportan, no por otra cosa. De que también es duro decirlo, Es un poco eso. Tómala, ¿no? Porque, a ver, que tenemos una frase para terminar, que bueno, he hecho una dinámica y se me ha dado la palabra, pero otra vez será. Venga, una frase que queda bien sería, si quieres reír un segundo, sonríe. Si quieres reír un minuto, cuento un chiste. Si quieres ser feliz una hora, como lo vete para ir de fiesta. Si quieres ser feliz un día, haz una comida en el campo. Si quieres ser feliz una semana, haz un bonito viaje. Si quieres ser feliz un año, cásate. Esta, y si quieres ser feliz toda tu vida cuida tu vuelta. Simplemente últimamente, muchas gracias a las y a los que creo que nos han abierto un nuevo campo que podemos seguir investigando con nuestra cuenta. Recordaros que el día 17 otra vez hay un evento sobre el proyecto Venus, que es un proyecto sobre futuristas, sobre cómo adaptar la vida de la tierra a las situaciones que nos vienen encima. Y que es el día 17 en las 7 de la tarde en el Paraninfo. El... Muchas gracias a todos. Muy muy buena de y hay cosas que pasan por ahí ¿no? arqueología rural ¿no? que, que me gusta llamar de cuando nosotros tratamos de, de no labrar de recuperar y de subir por la carretera tranquilamente un día en una plantación de almendros, eso es simpática que están ahí como el tío con todo el mimo del mundo y eso mirad la práctica, eso no sé cómo será sí se le llaman los sual los pero va con, con un rodillo compactando el suelo, ¿no? Se puede cuando, cuando, como adulto, eso es de las carreteras, ¿no? Imaginar cuando llueva y que, que va a hacer el agua, cómo entra, cómo nada. Bueno, es como la primera reflexión <muchas> ahí de Pues nada, si sí, alguien quiere dejar su contacto para que le, le llegue la información, si alguien quiere venir y consultar algún libro, charlar un poco. Bueno, pues... Gracias. <muchas>